Remake, el arte de agarrar una película que está buena y hacerla de nuevo y que no solo no esté buena sino que sea una mierda En 1989 a todos se nos frunció el culo con La Gran Cementerio de Animales La remake de 2019 será igual de aterradora Eso lo veremos a continuación por eso hoy en Original versus Remake Cementerio de Animales cosa empieza con una familia que se muda a una zona muy tranquila. Pero tranquila, un carajo, porque por esa calle pasan un montón de camiones La buena noticia es que enfrente vive un simpático anciano Que se convertirá en el mejor amigo de la familia Y todo marchaba relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal Porque aparece un pie moribundo en el hospital del chabón El tipo intenta salvarle la vida, pero no puede En agradecimiento por haberlo intentado El muerto lo lleva al cementerio de animales Para advertirle que no vaya al cementerio de animales Irónico, porque el tipo no conocía el cementerio hasta entonces. Igual, por suerte, lo de cementerio de animales le viene al pelo porque se le muere el gato a la nena. Pero antes de seguir, hay que empezar a comparar a los personajes. Arrancó con el padre. Comparando a los actores, gana indiscutiblemente el de la remake. El de original actúa bastante mal y el de la remake, ni bien ni mal, pero por lo menos no lo exponen tanto, así que punto para la remake acá Pero comparando los personajes me quedo 100% con el del original Es un tipo más feliz y más amable y se ríe, ja, ja, ja, ja, ja. Y este siempre está con cara de orto y siempre está sombrío, punto para el original Sigo con la madre, la de la remake sigue con esta línea de ser hortiva y sombría Mientras que la del original todo lo contrario Es una mamá contenta que se ríe, sonríe, jajaja, Con algún que otro momento oscuro Y la actriz es mucho más grosa Así que tanto por la actriz como por el personaje La original se lleva los dos puntos Las pibitas están muy bien las dos Incluso las dos tienen esa cara de señora Así que punto para nadie Lo mismo con el bebé La gran pero gran diferencia está con el viejo que vive enfrente En la original esta es la primera aparición del viejo no, my sí, le salva la vida al nene y después se caga de risa con la familia. Al toque confías en él y te cae bien. Que se yo, es un viejo copado. En la remake esta es la primera aparición del viejo y esta es la segunda. Hey, you get down from there. <risa> y después de eso directamente lo invitan a cenar. No tiene sentido. Lo hacen ver como un viejo peligroso, pero después no. En cuanto al personaje, punto para el original, claramente. Y en cuanto al actor. En la remake lo hace el gran John Lidgow, que me parece un grosso, pero un grosso mal. El otro no está mal, hasta le tengo mucho cariño, pero John Lidgow de John Lidgow. punto para la remake. Sí, golpea la mesa, pero eso no te sirve de nada Bueno, como le decía Se muere el gato Y el viejo le recomienda a Luis Enterrarlo en el cementerio de animales Para que reviva Y van para allá Y mirá lo que es ese cementerio Por favor, mirá lo que es ese cementerio de animales Maravilloso, en la remake está todo cool, no se ve una mierda ¿Qué le pasa a esto con la oscuridad? Bueno, punto para el original de una. En contraposición, Larry May suma esta escena de los niñatos yendo al cementerio todos con máscara de animales y esto en el original no está. Y acá le suma mucho. Punto para la remake. La cosa es que el gato este resucita y es malo. Tengo sentimientos encontrados con el gato porque creo que el gato del original me da más miedo, pero por una cuestión de la raza del gato. En la remake me parece mucho mejor el gato muerto vivo. Como en este aspecto no me pude decidir, hice una cuenta en Instagram y en Twitter para que decían ustedes. Y es este estos fueron los resultados si quieren votar en las próximas encuestas síganme en instagram que tengo instagram y en twitter que tengo twitter y metan una suscribida a este canal y una me guste a este video. así que teniendo en cuenta los resultados punto para el original cuestión que en un momento llega la escena más esperada por toda latinoamérica unida la muerte del pibito en la original una escena brutal y muy triste entonces la gran pregunta era cómo van a superar esto en la remake Stay. El nene no muere, muere la nena Y esto para mí es un puntazo para la remake Todos estábamos esperando esta escena La gente que hizo la película lo sabía y nos amagó Caímos ante el mejor Pero no parecía todo. Caímos ante el mejor Y yo pensé que la remake podría llegarla a empatar al original Pero acá se viene un punto en contra tras otro el original, el velorio del bebé es una gran escena Porque Luis y su suegro se pelean y tiran el cajón a la mierda Y se ve un poco del bebé muerto y el tipo se recalienta una gran gran escena que en la remake ni siquiera pusieron punto para el original en el velorio del original aunque no del pie sino en otro velorio aparece Stephen King haciendo de cura y en la remake no aparece y como ya aprendimos en el video de IT cameo de Stephen King es punto pero nada nada nada le da más un punto en contra a la remake que las escenas de Zelda en la 1 es indiscutiblemente lo que más miedo da todas estas escenas me asustaron de chico y se me quedaron en la memoria para siempre en la remake se cagan en Zelda aparece sí pero siempre insinuada y con Junker de mierda <risa> Nadie en el mundo se va a acordar de la celda de la remake y la del original es eterna. Punto para la original. No, qué punto. Punto doble, mierda. Es mi video y hago lo que quiero. La cosa es que en ambas películas Luis entierra a su hijo muerto Y en ambas películas estos reviven En ambas películas matan al viejo de enfrente y a la madre y la pibita está muy bien como zombie Te mete miedo que sea medio visca Y sobre todo en esta parte donde el padre le encuentra los ganchos en el cuero cabelludo Pero un bebé zombie asesino es un bebé zombie asesino Y eso es insuperable Sé que le di un punto a la remake por cambiar al bebé por la hija Pero en el clímax de la película las escenas de ella muerta No superan a las del bebé muerto Perdón, punto para el origen y acá es donde la remake se desploma, ya venía medio desplomada, pero acá se termina de desplomar, es una película que se sostiene por los Jomsker y no tiene otro recurso para dar terror, ah sí, para ponerle una máscara a la nena zombie a pesar de que no tenga sentido. Pero ya para el final, en un intento de alejarse del final del original y de alejarse del final de los libros, hacen cualquiera. La nena mata a la madre y desmaya al padre, después lo lleva arrastrando a los dos al cementerio a pesar de que antes había mostrado que quedaba en la loma del orto y costaba un huevo llegar, como hizo, una nena zombie para llegar arrastrando dos cuerpos en menos de 10 minutos son preguntas que jamás obtendrán respuesta, está claro polilla. Okay, la nena entierra a la madre y se pone a pelear con el padre y justo cuando el padre la está por matar aparece la madre revivida, a pesar de que antes había mostrado que se tardaban varias horas en revivir, como hizo para revivir tan rápido, son más y más preguntas que jamás obtendrán respuesta, está claro polilla. Okay, pero pará porque esto no termina acá, después los tres zombies se unen para buscar al bebé y no sé, van a Seguir haciendo zombies, van a ser una legión De zombies, un ejército de zombies, no tiene Sentido, ¿por qué querrían Hacer eso? Ah, por este final De recontramierda del punto Para el original, ay pero qué Película más mala que es la remake Por favor, así que por una Paliza, bien paliza Gana obviamente el original y me parece Perfecto porque es un peliculón de la gran flauta Felicitaciones Y brindamos este aplauso No, hay muchos que me aplauden ¿eh? Hay muchos que no ¿Qué pasa la mañana con otra de las grandes adaptaciones de Stephen King? El Resplandor, la película contra El Resplandor, la serie. Here's Johnny. Uh, tienen el link en la descripción para que activen el recordatorio y lo vean al toque y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.